Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos vengadores y vengadoras a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural, escogido grano a grano de los mejores campos de internet. Bien, antes de empezar con el lío de Montepío, que me enrollo mucho, uh, ya pensaba yo que cuando iba haciendo el vídeo anterior que iba a venir alguien a reclamarme, a decirme cualquier tontería y que además iba a ser por la manera en la que estaba contestando la típica persona que quiere dar la última palabra, bueno yo también quiero dar la última palabra eh, permítame, excuse moi, yo también voy a dar mi última palabra, vamos a ver señor teco, que usted cuando me dijo, me avisó ¿eh? de que todo esto de Natalia estaba ocurriendo, le recuerdo que no hará ni, ni mes y medio, dos meses. Menos, mucho menos. Eso para empezar, mucho menos de un mes, es verdad. Sí, mucho menos de un mes. ¿eh? Y a esto de que no metas a Natalia en todo esto, bueno, ¿qué quieres que te diga? También la metió Michael, también la metió Get Tropic, que también me bloqueó hacer lo que os salga de la punta del sicilisco pero a mí no me vengas con cuentos es que si yo eh. te defendí que si yo que pero si te he visto a ti y a los demás así que para mí aquí se acaba la, la conversación vamos aquí se acaba ahora vamos a tocar el tema de las noticias de los videojuegos y he pensado habrá buenas noticias para Playstation y pasa y resulta que sí. Pasa y resulta de que puede que tengamos PlayStation 5 nueva o por lo menos mejorada. Por lo pronto, y todo esto toda esta información viene de Verge, en el de Tom Warren, eh, ya podemos con, conocer las especificaciones, incluso vamos a ver algunas fotos. Aquí estáis viendo fotos de la placa cómo ha ido mejorando, vamos a escuchar uh, las cosas nuevas que tiene la nueva Playstation 5. Dice que tiene una placa base nueva y más pequeña, esto me llama la atención, estamos ya hablando ya de la placa base, la han podido mejorar, ya lo veremos. El disipador más pequeño. Esto ah, ahí no. Aunque imagino que intentan darle hueco para que corra el aire eh, mucho mejor. Esperemos que que funcione. Reci el recinto de la donde se mete la SCD. también ha cambiado y la consola usará menos energía durante los juegos no es por nada pero bueno está bien, está bien, como noticia está bien para los que se han comprado la primera remesa de Playstation 5 claro, para los siguientes fijaos la noticia eh, increíble que eh, la mayor actualización e innovación sea esta ya está disponible el nuevo firmware para la consola de sony que arregla la espera la esperada dice opción para usar una resolución de 1440p nativa eh, además se renovaron algunas funciones sociales y se introdujeron las carpetas de juegos eh, alguien me puede explicar por qué que no quiere quiere ir a a 1400, ya no a 4K, no, no. A 1040, 1440p. O sea, que es prácticamente como jugar en una PlayStation 4. Yo no sé de verdad en qué qué sentido tiene esto, pero es noticia es real. Y a mí lo que me llama más eh, la atención, digamos, de alguna manera, de manera positiva, es que estén haciendo algo, eh, por lo menos, con la placa base. So, a ver si hacen o consiguen hacer una PlayStation 5 eh, más barata. mejor eh, que por lo menos llegue a como a, hasta el mínimo que, de calidad y bueno por lo que se ve están reduciendo mucho y estamos viendo aquí en, la, eh, en las fotos como el disipador evidentemente ha empequeñecido un montón eh, de hecho alarmantemente yo no sé si esto funcionará al final Quiero decir, lo veo muy pequeño. Pero bueno, somos analfabetos en este, en este campo todos. Buena noticia también, Cyberpunk eh, a 60 frames por segundo ya está en Xbox Series X y Series F. Juegos que ya están en el Game Pass. Bueno, o que van a llegar también. Aquí tenemos que irnos a... Bueno, aquí estamos viendo los juegos que van a entrar en esta primera quincena, digamos, de equipos Game Pass. Eh, tenemos el Dream Live Valley, que ya está, ¿eh? ya lo podéis jugar. Y tengo que decir una cosa de este juego. Este juego, yo pensaba que iba a ser un poco así como Disney World, o como el de Pixar, que eres como un niño que va por, eh, por, el, por un parque... Eh, temático y que vas eh, disfrutando de las aventuras un poco ahí en el parque temático y hay un mogollón de minijuegos y de, de fases. Pero en este caso en el Dream Live Alley eh, te topas con algo diferente. Topas con un personaje que tiene que recuperar la magia que hay en Disney que por algún tipo de avatar eh, del destino, el gobernador, no se sabe quién es el gobernador, lo mismo nos eh, sorprende, pues el gobernador eh, ha desaparecido, y hay que quitar toda la maldad, luego te irán ayudando, y aparte una, dato, una cosa curiosa, de este juego también es que eh, puedas ir construyendo tu base y o sea, me gusta me mola este juego de verdad Dream Life vale luego tenemos el Train 3 a los que os guste eh, la, la edición estándar pero la tenéis ya o sea ya está este juego en, en el Game Pass otro juego que me gustaría ya eh, jugar sería el metal hellfinger esto ya de los que estáis viendo seguramente algunos elegiría el escaration por ejemplo eh, youtube at parking eh, me gustaría probarlo y super pets bueno para toda la familia <ríe> como arguiñano para toda la familia eh, el la Live vale y como digo, eh, merece la pena probarlo, es un buen juego. Eh, y descargarlo, de hecho yo lo voy a descargar, vaya. Sadio Meteor, Hersinger -eh, y super mascotas. Super mascotas para los padres. Que ya estén hartos del Bobo de Esponja de la patrulla canina. Bueno, pues ahora tenéis super mascotas. ¿eh? Tenéis ahí a super mascotas. Ideal, ideal. Y bueno, no quería dejar tampoco de paso, obviamente, el plan familiar eh, de Xbox. Eh, Microsoft familiar, cuatro, hasta cuatro personas. A ver, cuando, se entiende, cuando lo de familia puede entenderse por amigos. ¿sí? Es decir, cuatro amigos... 21 euros, 22 euros. 21 euros con 99 céntimos. 22 euros al mes. Entre cuatro amigos. Coño, 5 euros cada uno, ¿eh? ¿eh? Para el Game Pass Ultimate, además. Y que ahora ya está disponible, como dijimos en otro programa anterior, que esto iba a salir eh, principalmente en dos países uno era irlanda y el otro era colombia estos dos países muy dispares eh, culturalmente hablando, económicamente hablando, pero que pueden ofrecer una vista pre previa a, a microsoft y sobre todo a xbox de de ir probando y de ir metiendo e introduciendo el tema de el, el microsoft eh, el game pass familiar ¿no? claro, yo esto eh, hay mucha gente que dirá bueno mmm, no sé si me interesa hombre eh, yo, yo creo que sí eh, hay mucha gente que se ahorra mucho dinero de esta manera mmm. ahora eso sí, solamente está ahora mismo en irlanda y en colombia creo en irlanda está también habría que hablar ya que, que habíamos tocado el tema de es verdad habíamos tocado el tema de, de del cyberpunk eh, y está ahí pendiente la el dlc ¿no? de, de, de este que quieren hacer los dc de project está también eh, tema que ya todo el mundo sabe sobre los controles nuevos los los élite ¿eh? eh, que estarán a un precio aquí estamos viendo fotografías de él este es el nuevo controlador xbox Elite 2 core que tiene un precio de 129 130 dólares 50 dólares menos porque los componentes intercambiables habituales se venden por separado. Eh, se enviará en blanco y negro y los pedidos anticipados se abren hoy mismo. Eh, sí, es de, de hoy, es de hoy, 7 de septiembre, así que a partir de hoy ya está esto disponible. Pues amigos, eh, Luego también hay una cosita, una pequeña cosita que también a mí me parece un poquito... En fin, pero que bueno, es bueno saberlo, ¿no? El tema de... El tema de, de cómo silenciar el ruido de los grupos. Bueno, pues aquí lo vemos. Eh, noise Suppression, en inglés, para suprimir el... El Respirar, el respirar, y es un poco, un poco no muy molesto. Siempre en, en muy molesto, <ríe> sobre todo los que respiramos muy fuerte. Imagino que a los, a los demás le tiene que molestar mucho más. Bueno, a mí, mala noticia, eh, Stalker, por desgracia. Ya lo he comprobado con la Series X, tampoco me aparece. Eh... Parece ser que no va a salir. Así que estaremos atentos a qué es lo que ha ocurrido. Qué es lo que va a ocurrir con este juego. Es que estamos hablando de un juego mmm, de unas personas que están ahora mismo, ahora mismo, en guerra. O sea, mmm, no es. Eh, esto que tu jefe eh, te haga cruz o eh, no vamos a tampoco a minimizar lo que es el cruz porque es prácticamente móvil contra los trabajadores pero eh, los, este caso es totalmente y diametralmente distinto esta gente está en una guerra real lo que digo, porque es tan difícil eh, lo que están haciendo esta, estas personas para, para conseguir darle un poco de, de, de entretenimiento a la gente sano, no el de la guerra en fin que, que para mí yo creo que son los héroes eh, para mí son unos héroes así de claro son unos héroes eh, que, que luego no, no sabemos ver ni identificar, eh, conocemos muchas veces nada más que a, a, a los grandes, ¿no? a, a Hideo Kojima, a, a todos estos, que a los creadores, ¿no? a Neil Druckmann, todos ellos, pero no conocemos tanto al equipo. El equipo que está detrás de me refiero al equipo que está detrás y que y que prácticamente son los que fabrican esa magia bueno pues con esta triste noticia eh, os, os tengo que dejar hay buenas noticias como hemos visto pero esta para mí es eh, de la peor y espero que con suerte pues eh, se arregle y se solucione así que hasta la próxima amigos Espero que ven con mejores noticias la próxima vez. <ríe> Hasta la próxima.